hola. Bienvenidos y bienvenidas. Para ver qué placa base tiene, tan solo tiene que buscar información del sistema y entrar para ver el modelo. Observe. Gracias por la visita.